Mole sacristía Para la receta vamos a necesitar chipotles meco, tomates, cebolla y ajo Primero vamos a asar los tomates con la cebolla y el ajo hasta que estén bien cocidos Reservamos En un sartén con aceite agregamos los chiles chipotles y freímos Posteriormente vamos a licuar los tomates, la cebolla, los ajos y los chiles con un poco de agua y sal. Y listo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que